you <music> Muy buenas noches a todos desde España, desde la Madre Patria. Hoy hemos celebrado el Día de la Hispanidad, en el que tenemos motivos de orgullo, de pertenencia y sentimiento en cuanto a esta empresa moral, social, política y cultural. Estamos muy preocupados por los ataques de los leyenda negristas con la colaboración especial en estos momentos de las distintas hordas revolucionarias. No obstante, hoy nos hemos interesado por parte de esos indígenas que no quieren, bueno, o representantes del movimiento indigenista, si así suena mejor, que no quieren ser tratados como rehenes de esa izquierda antihispanista que les lava el cerebro al hacerles creer que hubo racismo por parte de la corona hispánica cuando ésta promovía el mestizaje y Francisco de Vitoria apostó bastante por el reconocimiento de los derechos de propiedad de los indios. Para concretar en todas estas cuestiones, hemos querido contar precisamente con Incarico Huí, que es gestor cultural sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y miembro de la entidad Nueva Pacha. El tema a tratar, bueno, mejor dicho, el título, es el indigenismo y el libre mercado, de lo cual enemista esa izquierda que trata de rehenes no solo a los indígenas, sino también a los homosexuales, a las mujeres y a los inmigrantes de determinados territorios. Una vez hecha esta introducción, para comenzar, quisiera que Incari, a quien le doy la bienvenida, nos explique qué motivaciones, objetivos, fines y propuestas tiene su movimiento, de manera breve. Ya, bueno, eh, hola con todas y todas. Eh, pero bueno, nosotros, Nuevo Pacha, no es un, un movimiento, es, es, un, es un blog que nos pusimos con una compañera, un poco para generar reflexión eh, social, política, eh, alrededor de la identidad. Disculpadnos, pero se está perdiendo la conexión con nuestro invitado. Suponemos que en breve se restablecerá la misma. Sí, perdón, creo que se, se cortó. Nada que disculpar. Continúe. Nos ha quedado claro que más que de un movimiento se trata de un bloque de divulgación. Pero sí. continúe explicando en qué consiste. Sí, entonces nuestro objetivo es un poco eh, cuestionar las visiones esencialistas que hay sobre lo indígena y sobre todo esas visiones que lo fijan eh, anclado a la naturaleza. Entonces, eh, y un poco tratar de comprender cuáles son los, las dinámicas en las que participamos en el capitalismo, en la modernidad, los pueblos indígenas y cómo, eh, claro, desde ahí, tenemos visiones distintas y la mía en particular es que eh, los pueblos indígenas no estamos al margen de, ni del capitalismo ni de la modernidad y que más bien tendríamos que saber cómo aprovecharlo, co, eh, cómo, eh, cómo adaptarnos al capitalismo y eh, empezar a, a delinear estrategias a partir de ahí. De hecho, el capitalismo, entendido como economía de mercado, según una de las acepciones de los centésimos años de San Juan Pablo II, viene a resultar del ordenamiento natural. Mejor dicho, considérese el capitalismo o el libre mercado como un mecanismo natural mediante el cual los individuos satisfacen sus necesidades mediante sus intercambios con otros agentes. Aparte necesidades, pueden ser otras necesidades intercambiando bienes o servicios con los medios de cambio que sean considerados y con el debido reconocimiento de la propiedad privada, condición sine qua non, para que haya libertad. Una vez dicho esto, quisiera que nos diese algunos ejemplos de integración ...de esas comunidades indígenas con el mercado global. Ya, yeah, eh, bueno, yo soy parte del pueblo quichua, eh, acá en Ecuador, de los quichotabales. Entonces ellos o nosotros siempre hemos tenido una eh, una práctica comercial. Entonces, siempre desde hace desde inicios del siglo se, ha, eh, se practica el comercio de textiles sobre todo... Uh, a nivel nacional y a nivel internacional, entonces es, y es uno de los pueblos que más ha mejorado sus condiciones económicas. Me parece también interesante porque el, en este proceso no hubo intervención del estado entonces siempre así fueron iniciativas privadas de las familias y empezaron como a, a de a poco a, a construir sus, sus empresas. Y entonces um, esto ha logrado en la zona, en la ciudad de Otábalos, eh, dinamizar su, su economía y por lo tanto también sus condiciones de vida. Ese es uno de, de varios que hay acá en Ecuador. Como bien has ilustrado con tu ejemplo, la clave es que el comercio desregulado ha venido a ser una garantía de prosperidad, mejor dicho, una oportunidad de crecimiento y de prosperidad económica y social para vuestra comunidad, en cambio de haber querido confiar una, únicamente en el Estado, la única solución, algún subsidio, que es eso lo que le interesa hacer con los inmigrantes y con los pobres, bien para que se mantengan en situación de dependencia con respecto a la artificial providencia o cuando proceda a asegurarse cierto respaldo electoral, siendo esto lo que ocurre, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos con los inmigrantes de Centroamérica o del norte de África, según el caso. Puesto a avanzar un poco y sabiendo que en líneas generales estáis a favor del libre comercio y que entendéis cuáles han sido sus beneficios, quisiera que nos expusieran su visión sobre el proteccionismo, sobre las medidas arancelarias dictadas con el pretexto de blindar a un área o a un tipo de establecimiento, según, según cómo se considere y se quiera definir, de cierta competencia en este caso podríamos decir que si se aplicase sería aislar de la competencia de empresas bien de otros territorios peruanos o de cualquier país extranjero en concreto en resumen visión positiva o negativa en relación a los aranceles eh, negativa porque acá nos, nos, nos... No, bueno, sobre todo al, al consumidor, eh, digamos, popular es al que más le tienen, eh, se, se nos tiene atrapado porque los precios de acá son sumamente altos y, el, y de hecho Ecuador tiene un nivel de vida bastante caro en relación a Estados Unidos o a, o a Europa, entonces sí es porque hay esta protección de, de, de una serie de impuestos. Entonces, eh, claro, con una mayor competencia, una abertura hacia la competencia, claro lo, el, lo primero que pasaría es que bajarían los precios ¿no? y de eso se beneficiaría la gente, la gente que, que tiene sobre todo la clase media y las clases populares. Entonces, sí, claro, yo creo que hay muchos beneficios en la libre competencia, que, que incluso, por ejemplo, acá la banca está protegida, entonces los, los intereses son sumamente altos. Y por lo tanto, eh, con una mayor eh, competencia eh, se podría bajar todo esto y eso podría incentivar la inversión y la actividad económica. Totalmente de acuerdo. De hecho, no me equivoco si considero que la banca central ecuatoriana es tan problemática como otras muchas y que la divisa nacional que tenéis tiene muchos problemas de robustez y de validez. Que, como digo, no es algo extraño en Hispanoamérica porque, por desgracia, no solo el Bolívar, sino también el peso argentino, tiene un valor prácticamente nulo. En cuanto a los aranceles, mejor dicho, digamos que se tratan de un impuesto, de, de otro impuesto encubierto, por, y es que en realidad no beneficias a quien dices que vas a beneficiar, porque puedes acabar encareciendo productos que igualmente gente nacional podría distribuir, así como alterar otros ciclos comerciales, en el peor de los casos, mediante determinadas guerras. Por ejemplo, ciertos aranceles que ha fijado Trump han sido como respuesta al proteccionismo burocrático en materia agrícola y aeronáutica. No estoy diciendo que la guerra comercial sea lo más adecuado. Lo mejor es la liberalización comercial unilateral. De hecho, estas regulaciones suelen ser, como se ha dicho, fuentes de conflicto y el comercio trae la paz en una máxima bastante austriaca. Pasando un poquito hacia lo siguiente. ¿Sois vosotros favorables a tratados comerciales unilaterales? Es decir, simplemente no regulaciones no aranceles ¿O tenéis cierta esperanza en tratados bilaterales como el TTIP, el Z o el TTP? Algunos cuestionados en su momento por Donald Trump eh, Bueno, ese es un tema muy... Que yo no manejo mucho, yo no soy economista eh, pero en principio eh, tendría que tendríamos que observar las, las condiciones del, del tratado de, de, de comercio. ¿no? Que, que se, que Esa es hacer. la clave, observarlo. No es lo mismo que haya una unión de libre comercio como la ESTA, European Free Trade Association, a que haya tratados que más bien armonizan normativas e igualmente favorecen el capitalismo de amiguete. Los favores a determinadas grandes empresas por parte de los gobiernos nada tienen que ver con el libre mercado, sino con la prebendaria y el interés político, tanto en asegurarse favores por parte de estas empresas, como por parte del poder político en el caso de esas empresas que pasarían completa y olímpicamente de ese interés social a satisfacer por medio del mercado. Eso sí, a no ser que consideres añadir algo más sobre lo que hemos añadido y abordado en relación a la libertad de mercado, me gustaría saber qué cosmovisión moral y espiritual tenéis, precisamente porque aunque no lo parezca, esto puede afectar al capitalismo. Me refiero que si tenéis una cosmovisión materialista, nihilista atea, contraria a la cristiandad o partidaria de una reconciliación con los fundamentos de la hispanidad, que os aseguraron libertad, prosperidad y dignidad humana? A ver, eh, bueno, ahí eh, hay, hay un montón de, de temas para, para tratar. Eh, Usted principio... diga lo que considere, lo que piense ser. Usted diga lo que piense con total libertad, no se sé preocupe. Sí, yo yo soy... expandré también mi punto de vista, pero usted va al suyo con libertad, porque le hemos invitado precisamente para conocerle mejor y establecer un sano intercambio de ideas. Claro, no, sí, estoy, estoy de acuerdo. El, Bueno, yo soy, eh, me considero ateo, pero me encanta mucho el tema de la religión y considero que la religión es eh, sumamente importante en la vida social. Eso no quiere decir que yo tenga una, no tenga unas prácticas... Eh, que me relacionen con lo sagrado entonces eh, que va, están atravesadas eh, por mi cultura eh, por ciertos rituales y ciertas prácticas que yo he elegido eh, mantener, sostener y, y reproducir y que son las que me permiten eh, todavía mantener una relación con, con eso que le llaman la sagrado eh, eso como por un lado. Ahora, claro, acá, eh, no sé, yo, eso hablo por mí, porque el movimiento indígena es sumamente amplio, entonces yo no podría decir lo mismo para cada persona. Lo que sí está claro es que hay ciertas prácticas, eh, ciertas prácticas eh, que están ahí, se las consideran este sincretismo con, cultural entre entre los lo cristiano y la, la, las, las diferentes prácticas religiosas andinas que todavía perviven en, aquí en las comunidades y también en algunas zonas urbanas. Y, eh, y, y, y bueno, eso por un lado. Y las comunidades tienen también mucha eh, mucha relación con la religión católica, ¿no? Y acá en, en general, en Latinoamérica. Eh, entonces, eso como por un lado. De lo otro, me parece esta, esta, esto que habla sobre esta reconciliación con la hispanidad, me parece que eh, se necesita mucho, eh, mucha conversación y mucho debate para poder entender qué significa eso de, de la hispanidad o qué es lo que ustedes entienden eso por, por la hispanidad. Por eso, por eso también Navarra Confidencial TV, aparte de cada otros canales que desempeñan una labor eminentemente lo hable. No nos creemos superiores a nadie, no nos creemos el camino y la verdad, por así decirlo. Hace falta divulgar y formar, y en base a lo que uno reciba, pues que se vaya formando un juicio propio. La verdad es única y Dios nos hizo, y Dios nos hizo libres ...para la consecución de la misma... ...y si nos hizo libres es que cada cual... ...tendrá que encontrarla... ...a su... ...encontrarla a su manera... ...y la... ...y la estanidad ...precisamente fue... ...la que... ...salvó a los indígenas de las... ...malas prácticas inhumanas... ...algunas parecidas al holocausto... ...de algunos pueblos precolombinos... ...de hecho no se practicó... ...el racismo de coronas como la belga y la británica. Se respetaban los derechos de los indígenas, el derecho a la propiedad. Hubo ese debate de los títulos justos en Valladolid. La reina Isabel II decretó la abolición de la esclavitud, aunque esta fuera esa precienda medida que avanzaban las instituciones de mercado. Por lo tanto, tengamos en cuenta eso, pero sí, hay que seguir debatiendo al respecto. Ahora sí, bien. Hay hay, hay, hay un, algo, eh, algo que, que dice, ¿no? por ejemplo, eh, cuando tú mmm, mencionas que hay, eh, si bien es cierto a través de la, de, de la llegada de los españoles y, los, de la, y la conquista, entramos a la modernidad o al proceso de la modernidad, eh, entenderlo únicamente como un proceso en el que se nos permite... Eh, mejorar nuestro bienestar o que eso fue esa fue la, la consecuencia inmediata de eso me parece que hay mucho para para debatir porque el eh, yo eh, una de las de las posiciones que ha, ha asuntado que es que hablar de esos de civilización versus eh barbarie, si se quiere así es un, un debate sobre esencialismos que nos que nos eh, que necesariamente nos pone en la idea de que hay esta sociedad ideal o este ser humano ideal al que, al que estamos eh, buscando. Y, es aquí, y eso eh, nos hace también caer en nociones de que el, la civilización, tal y como en ese, se, se, se, ese sinónimo que hace, se hace entre civilización y lo europeo, es sumamente conflictivo para poder entender los eh, o poder leer un momento como el, el, el bueno todo lo que viene a ser la colonia y eso. ahora obviamente entiendo que desde el hubo ciertas eh, en, en términos de derecho y de debate se discu se discutió sobre las leyes para prote de protección acá a los indígenas eh, el, el tema eh, eh, de, entre Sepúlveda y las casas no es cierto para para tratar de, de debatir esto pero el, y entiendo que en general eh, el cristianismo sí tiene una fuerza civilizatoria por, por cómo está eh, eh, constituido, pero... Eh, tenemos que también eh, reconocer todos los procesos de conquista eh, y de violencia que, que también hubi que, que, que se expandieron y toda esa estructura feudal que se implementó en, en, en, en la colonia y que además supuso una explotación a través de impuestos a los pueblos indígenas o sea lo que más si bien es cierto había eh, comunidades incluso a esto que que se llama como comunidades libres pero lo que más nos, nos cuestionó... Es en que había cuerpos nos, intermedios así como virreinato. Digamos que había bastante respeto del principio de subsidiariedad. El problema será con la modernidad, que no es lo que tú entiendes por la misma, por lo menos a nuestro juicio, porque hay que distinguir entre progreso científico, social y tecnológico, y la modernidad que suele relacionarse con la eclosión de los ideales en la ilustración, teniendo en cuenta también que con la Revolución Francesa surgió el Estado moderno, que erosionó, los, que, ero, que erosionó los cuerpos, bueno, apostó por la erosión de los cuerpos intermedios y por el igualitarismo político. Luego ya se gestaron ideologías que tendrían una relevancia más considerable en fases posteriores. Digamos que la Revolución Francesa fue la madre de todos los males, como decía Cuenel Ledin, aunque no me voy a ir por las ramas con eso. Pero sí que me gustaría señalizar otra, puntualizar otra cosa. Aunque respetas el papel del cristianismo, incluso que hubiera otra cultura, te consideras ateo y puede ser que la religión la acabes considerando en un plano más cultural o personal de cada cual. Aunque me gustaría afirmar una serie, abordar una serie de cosas, como El, Una sociedad sin valores está condenada al suicidio y al fracaso. La libertad de mercado forma parte de la libertad de la sociedad para satisfacer espontáneamente sus necesidades intercambiando bienes y servicios y consideremos la economía como una sistemática para distribuir bienes sí, para distribuir bienes escasos abundando la capacidad del hombre para innovar y crear pero como digo sin moral ni leyes morales aplicadas en ningún terreno que no tienen que ser leyes positivistas porque si hablamos de leyes positivistas estamos con trampas que justifican estrangulamientos políticos y económicos por parte de entes de trasfondo demoníaco como el Estado. Miguel Anso Bastos dice, bueno, piensa que el capitalismo sin valores no tiene sentido. Él habla de capitalismo ahorro de trabajo duro, pero es que en realidad son virtudes como la responsabilidad y el criterio de pensar a largo plazo, aparte de otras buenas acciones, lo que ponen en pie la libertad de mercado y es que también se da otro problema el, el, sí se da otro se da otro problema que es que el vacío moral acaba preparando un recipiente que posteriormente irán rellenando en distinta medida los totalitarios, porque el Estado viene a ser una antítesis de Dios, un elemento revolucionario que busca, busca suvertir el orden natural divino. Y el Estado se ha convertido en una providencia artificial que ha, vulnerar el principio de subsidiariedad, acabado con los cuerpos intermedios, y que ven la familia, que es la última de unidad de resistencia frente al mismo, un enemigo a combatir. De hecho, hay ministros que consideran que los hijos no son de los padres, sino de ellos, del Estado, del demonio. Por lo tanto, no sé qué considerará que pueda haber de cierto sobre los peligros del vacío moral y la artificial providencia estatal. A ver, ahí, creo que ahí tenemos dos puntos completamente distintos de, de entender las cosas. El, el Estado no es, eh, es una creación humana y todo, todo es una creación humana, todo es de nosotros. No hay no hay un, una predeterminación o un determinismo divino eh, que, que para regirnos como sociedad. O sea, cada cultura es capaz de generar sus propios marcos eh, de, eh, moral y no de una, valor. No fue una eh, creación sobrenatural, fue una creación humana sí, tú, tú, tú dices que empezó que... a tomar su forma con la revolución francesa una cosa es que haya habido formas de organización política a lo largo de la historia y otra el Estado moderno que es un ente progresivamente problemático, cada vez más centralista, expansionista, intervencionista de hecho ahora estamos en una fase revolucionaria que avanza hacia el Estado único global, que va a ser socialista no pro libertatem eh, bueno, no, no sé cómo... Eh, cómo eh, sí, evidentemente, por eso el, el acento está en que tenemos las instituciones que rigen nuestra vida son creaciones humanas, y, y desde, el, desde el inicio, o sea, nosotros la cultura mismo se la creamos para poder sobrevivir, o sea, el ser humano sin cultura no existe. Entonces, eh, esos productos que, se, que pueden ser productos institucionales, pueden ser valores, o pueden ser normas morales más allá de una eh, que en principio están basadas eh, con la con ciertas prácticas religiosas eh, varias eh, eh, ahora por ejemplo tenemos, eh, estos van cambiando con el tiempo ¿no? dependiendo de cada de cada cultura y cómo va adaptándose a, lo, a los a los movimientos que tenemos entonces el yo no creo que la moral esté eh, determinada o necesariamente enlazada a una a re, religión en particular. Sí entiendo que desde hay una a, hay una relación y varios eh, sociólogos y varios estudiosos relacionan a que el capitalismo necesita una moral cristiana para eh, funcionar, que no puede eh, existir una con la otra eh, sin la otra. Y, eh, en efecto, pero, que a priori eh, a... uno puede, y a simple esta puede empezar, que se entremezclan varias cuestiones, pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: existe un orden natural divino, que Dios nos hiciera libres a la hora de encontrarle, no implica negar que existe un, una religión única y verdadera que sería el capitalismo, perdón, el cristianismo católico, porque no, sí, cristianismo católico, no considero como religión verdadera al protestantismo, que de hecho fue un gran paso en lo que supuso los, el comienzo del proceso revolucionario. Por otro, el espíritu comercial no solo se desarrolló en la hispanidad, sino en ciudades católicas europeas como Viena y Florencia, todo esa parte de que los apóstoles fueran los primeros trazadores de rutas comerciales y globalizadores. Este hay que tener en cuenta que catolicismo significa universalidad. No digamos universalismo porque los mismos pueden ser muy peligrosos, pero sí, catolicismo es universalidad. Y se trata más bien de eso, y como digo, soy consciente de que alguien puede tener otro credo, y habrá que respetarlo, pero eso no nos priva de hacer una misión ayudando a alcanzar la verdad. Porque, como digo, el fin último es, es la verdad, y por otro existe una religión única y verdadera, por mucho que podamos respetar la libertad de culto siempre y cuando se respeten los principios y valores de la sociedad que nos acoge. Y dicho esto, quisiera señalar otra cosa no necesariamente tan relacionada con capitalismo, catolicismo y religión en general. Sin intención de hacer señalam señalamientos a hominem en plan Stasi, quisiera discutir un poco sobre esas visiones poperianas y relativistas que en tus redes so que citas en tus redes sociales. No tanto porque uno pueda estar equivocado pens o pensar así, la cuestión es que observo cierta preocupación porque si es cierto que usted defiende el aborto y otras medidas con la excusa de la libertad, con, con la excusa de una falsa libertad, está generando el caldo de cultivo para el vacío moral. Por ejemplo, mediante la destrucción de la familia y la anulación de esa necesidad floreciente que se da en una sociedad. Y luego, la paradoja de la tolerancia de Popper, a quien cita habla de intolerar la intolerancia, pero hay que tener cuidado porque eso mismo están haciendo grupos de presión totalitarios, grupos de presión totalitarios como los lobbies LGTBI y feministas, para censurar a quienes cuestionan sus mentiras que resultan de procesos de ingeniería social dentro de la estrategia revolucionaria para atacar a los católicos, la familia, el matrimonio y otras instituciones naturales Sí, a ver <ríe> Ahí, eh, yo creo que eh, confluyo mucho con la idea de Popper, primero porque él parte de la idea de que somos humanos y erramos, y nos equivocamos y, y tenemos que aprender a lidiar con eso, y tenemos que aprender a lidiar con el error y y lo otro a que enlazando la discusión que teníamos con las instituciones que todas esas instituciones son creaciones humanas y por lo tanto son eh, susceptibles de error y tenemos la posibilidad de irlas mejorando ahora eh, yo creo que el, eso no el ordenamiento espontáneo no, es, no significa que algo tenga que ser estático eh, eh, y al, para, para ir eh, continuando con la idea, entonces ahí, entonces, ahí no tenemos eh, por qué. Eh, bueno, tú, tú defiendes todo esto a través de esto del vaciamiento moral, pero yo no creo que estas críticas a, lo, a los diferentes niveles de poder y de dominación, porque tenemos que ser realistas y, y admitir que hay poder y hay, eh, si hay este. Eh, estructuras creadas para favorecer a esos procesos de nominación, no puedan ser mejoradas y si es necesario tienen que ser eliminadas. Entonces, eso no quiere decir que estamos vaciándonos de moral o de valores, sino más bien, como te digo, esos están, eh, funcionan y se han irrigado por la, por la sociedad y pueden ir también eh, mejorándose y podemos ir trabajando a través de eso. Luego, el... Eh, a, a, a, a, yo estoy claramente a favor del aborto y eso no quiere decir que se no está ah, que se... acabando con, con la familia, ni, ni mucho menos. La familia tiene muchos, eh, yo entiendo que puedas defender la familia tradicional, pero estamos ante un, un movimiento, si se quiere así, que las cosas están cambiando y se están estructurando nuevos tipos de relaciones eh, sociales. Eh, y, y, y, y bueno eh, a, a partir de ahí luego eh, creo que también hay no hay no una de los de, de las cosas más peligrosas que se puede hacer es englobar a las diferentes propuestas tanto que vienen desde los de GTB como que vienen de los eh, movimientos feministas en una sola práctica y eh, acusarlos a todos como movimientos totalitarios me parece que el feminismo sí. Particularmente sí, perdón, cuando... perdón. Aquí no hay ningún problema Con la mujer y el homosexual Por el mero hecho De ser tal cosa El problema se tiene con la ideología de género De la que muchos participan De distinta manera Unos son más violentos que otros, por ejemplo Unos son más estatistas que otros pero en realidad la ingeniería de género, perdón, la ideología de género es un plan de ingeniería social que pretende fomentar una lucha de sesos, fomentar la alteración del, de patrones psicofísicos del individuo, aparte de querer confundirle con el sexo, eh, con respecto al sexo que tenga, por eso de que cada cual elige su género. Luego también, por, luego también por otro lado se promueve el liberacionismo sexual y la sexualidad irresponsable para colmo se potencia el consumo de anticonceptivos y se pone en bandeja el aborto la gestación subrogada viene a ser viene a ser un proceso que disocia la maternidad de hecho ...tiene riesgos para la vida del bebé... ...no solo en cuanto al descarte de embriones... ...sino también en cuanto a la técnica del bebé a la carta... ...que se puede dar en las distintas fases del matrimonio. Sobre el matrimonio homosexual... ...bueno, mal llamado matrimonio homosexual... ...más bien se trata de un concepto artificial... ...que no responde a ninguna evolución natural jurídica... Haas decía que el progreso no se puede planificar por su propia naturaleza. En cambio, el gai-monio ha sido algo estipulado por los ingenieros sociales y bien no ha funcionado. De ahí se dio el paso a la adopción y según el informe Rekers, las familias LGTB no son viables por promiscuidad, inestabilidad matrimonial y desarrollo de trastornos mentales en los menores. Y en efecto, de por sí, son muy pocas las familias de ese tipo que se forman. Luego, el asunto de la familia natural no es a una particularidad religiosa, sino biología, la biología, estudia la vida, la naturaleza. El hombre y la mujer fueron creados por Dios, con fines y roles complementarios, sus órganos sexuales están preparados para que por ellos mismos puedan procrear y así sentar la base de una sociedad floreciente. Y el aborto es tan contrario a unos buenos valores de civilización como la esclavitud. Esto es un asesinato en toda regla, sin, sin ninguna duda. No es que quiera intimidarle ni faltarle el respeto, pero, pero es que aquí la pues, Pero cito todo esto porque con ese, con ese relativismo que sostiene, podrá estar ser equivocado. Yo le voy a respetar, aunque esté equivocado y crea que debería reflexionar. Pero aquí el problema es que todo ese relativismo que sostiene. Acaba destruyendo a la sociedad, condenándola al suicidio. Sí, condenándola al suicidio. No me refiero al hecho de tirarse una ventana, hablemos de un suicidio más moral, cultural y espiritual. Una sociedad ha de ser fértil y floreciente. El libre mercado necesita el libre mercado necesita de valores. Necesita valores sin ninguna duda. ...valores que han de ser... ...bastante concretos... ...hemos de estar guiados por una moral... ...tener una especie de referencia... ...el vacío moral... ...es rellenado por esos totalitarios... ...que pretenden rellenar el recipiente... ...permitiendo que avance... ...su idea de una religión falsa... ...y artificial... ...de Estado... ...por eso... ...esta mención... ...y... Antes de pasar al turno abierto de preguntas, que animo a la gente a que des alguna pregunta, si lo considera bien en el chat o en la función que tenemos habilitada, quisiera preguntarte, a no ser que quisieras añadir algo más a lo anterior, qué perspectiva tienes a corto plazo sobre el futuro de Ecuador ante los próximos procesos electorales y la posible influencia negativa o positiva que pueda haber con respecto a las comunidades indígenas. Abordémoslo desde una perspectiva más económica y relacionada sí. con el libre comercio, que es uno de los temas de esta sesión. Sí, eh, bueno, un poco para, para responder a las ideas que tú dijiste anteriormente. Creo que el ser humano desde, el, desde sus inicios lo que hizo fue tratar de modificar la naturaleza. Y... Eh, y solo porque solo, solo la por modificación ser. de la naturaleza es lo que nos ha permitido sobrevivir. Y eso obviamente cuando se expande y se libera y eh, todo el potencial que tenemos los seres humanos cognitivamente nos lleva incluso, o nos llevará a jugar incluso después o a, o a tratar de, de modificarnos a nosotros mismos a nivel genético, que, que bueno, ya está sucediendo también. Pero es porque el ser humano en eh, de, y esto no es, como un, eh, no es como como lo han dicho que solo es una ruptura a, a partir de Descartes que nos estamos separando de la naturaleza sino que ya es una historia desde el inicio de la humanidad entonces eh, como para, para el, error de, el error de Descartes fue el naturalismo fue el naturalismo que venía a fomentar la ausencia de referencias morales y que fueran trascendentales para el hombre, haciéndolo creer que podía hacer lo que le diera la gana sin, sin ningún criterio o referencia moral. Continúe y discúlpeme. Sí, bueno, eso para, para dejar ese, ese por un lado. Lo otro, lo que me estabas preguntando, me parece que bueno el Ecuador está en una situación muy, muy complicada, muy difícil, eh, la verdad eh, creo que estamos entre eh, posibles autoritarismos más cercanos hacia el autoritarismo de, de izquierda, si es que regresa el, Rafael Correa, y el y, pero tampoco le veo fácil a, a, a candidatos de otras posiciones porque se, la crisis a la que nos estamos enfrentando, el nivel de deuda que tenemos, eh, los problemas que venimos arrastrando como economía que no podemos producir y que... Eh, somos de economías eh, estrictamente extractivistas y, y, y se ha hecho una reprimarización de la economía, no nos va a permitir, eh, no nos van a permitir eh, enfrentar esta crisis fácilmente. Entonces, eh, creo que la situación para el próximo año del Ecuador va a ser sumamente complicada, no vamos a poder salir fácilmente y lo más peligroso son los autoritarismos, sean de derecha o de izquierda eh, los que se vienen y la situación ya se ve que para los pueblos indígenas está empeorando en todos los indicadores de, de pobreza, de salud y acceso a educación entonces no, y siempre somos los más afectados siempre los pueblos indígenas son los más afectados en este, en este tipo de, de momentos ¿Esto significa que el socialismo no ayuda a las llamadas minorías ni a los que puedan ser en el caso que sea los más desfavorecidos. El socialismo en realidad supone una toma de control de recursos de medios de producción a fin de planificar de manera centralizada en distinto grado la economía por parte de, de una élite y fomentando ese estrangulamiento social previamente mencionado. Ahora bien, dado que nadie se está animando a dejar preguntas Voy a asumir ese turno también y a pedirte, aunque sea superficial y breve, una opinión sobre las criptomonedas como alternativa al actual sistema financiero en Ecuador, así como oportunidad para el crecimiento económico de los incas, teniendo en cuenta el alto valor que están adquiriendo divisas como Bitcoin y los correspondientes paradigmas distribuidos y descentralizados? Eh, chuta, creo que para el Ecuador no, no no no no funcionaría, la verdad, teniendo en cuenta que tenemos esta dependencia del, del dólar y que nuestra economía está dolarizada, eh, pasarnos a, a las oportunidades que en este momento podrían tener en otros lados las, las criptomonedas, que como tú dices están descentralizadas pero en este país no está listo creo para ese, para ese salto no no, no podría hay muchos que están intentando sortear la pobreza recurriendo hasta civisas que se le escapan al control de los totalitarios de distintos signos tan ansiosos de controlar cualquier transacción de hecho ante la digitalización del dinero que se pierde con la supresión del dinero en metálico bajo pretexto pandémico, conviene conocer algo de blockchain, porque eso va a ser más difícil de controlar que las transacciones de dinero fiduciario, teniendo en cuenta también que los bancos forman parte de esos entes que mantienen connivencia con el big government. Sí, o sea, entiendo que como una eh, posibilidad de descentralizar y de que quitar el control a las transacciones es sumamente... Eh, tiene un potencial eh, increíble eh, pero claro eh, en, en relación a nuestro estado en, en Ecuador la verdad creo que no por ahora no no, no funcionaría más bien eh, tocaría irle trabajando acá el estado más bien intentó eh, regular no este, todo este tipo de, de, las, de las de las transacciones eh, digitales y de monedas digitales y, y bueno y terminó por por matar y sepultar ese tema en el debate público es Ecuador. Bueno, pues una vez escuchado esto, si el público no tiene nada que consultar y el entrevistado no considera necesario añadir algo más, voy a cerrar agradeciendo tanto al público espectador su interés como al entrevistado su interés en participar y mantener esta conversación. Por nuestra parte ha sido un placer dialogar y debatir, así que se pueda conocer más sobre vuestra existencia y sobre vuestro portal. Nos alegra que haya personas del movimiento indígena que no quieren ser rehenes del colectivismo marxista revolucionario, pero a su vez nos abrimos al diálogo para ayudarles a encontrar la verdad, a cristianizarse y a renunciar a todo aquello que en lo cultural les puede hacer funcional a la revolución, como por ejemplo la defensa del aborto y de las aplicaciones de la ideología de género. Insisto en que la cuestión no es ir contra nadie, ni siquiera contra usted, nosotros no le vamos a faltar el respeto, pero nos vemos en la necesidad de cuestionar todo lo que sea necesario para defender porque, bueno, mejor dicho, porque no solo nos importa la economía, no somos economicistas y nos abrimos al diálogo, pero que nos abramos al diálogo no implica que tengamos que negarnos todos nosotros mismos así que lo digo muchísimas gracias y que sepa el público que puede saber más sobre nosotros en navarraconfidencial.com así como en redes sociales. De hecho, hacemos saber que el miércoles a las 11 en Quito tenemos un webinar, coloquio, sobre la problemática de los subsidios. De este se puede consultar información tanto en la voz como en nuestras redes sociales que como diré son Facebook, Twitter, Instagram, Gab, LinkedIn y YouTube. Bueno, también en muchísimas pues no gracias para, de nuevo y solo para solo para cerrar no eh, creo que eh, sí. donde eh, en términos del diálogo que que de, de poder dialogar eh, yo no necesito que me que me ayudes a a, a, a buscar la verdad parece está la ciencia y, y lo puedo hacer tranquilamente individualmente y y bueno no me acuerdo cualquier la, la primera cosa que dijiste que dijiste ayudar no sé si a cristianizar porque tampoco necesitamos necesito yo personalmente no se trata de imponer la cristiandad por la puerta ni de negarse a la ciencia sino de sino de cuestionar el nihilismo religioso de ayudar a indagar en la verdad y, y de ayudar a indagar en la verdad y luego por lo demás. Sí, por eso creo no que es. Que... Que hay, y luego por lo demás, no es que haya que ayudar, igual, de sino dejar claro que hay que distinguir entre ciencia y cienticismo. Que el cienticismo es lo que justifica esa ingeniería social que busca destruir las instituciones naturales y las familias y así erosionar todo para que haya individuos atomizados y desesperanzados cuya adhesión a la artificial providencia esté garantizada. Sí, creo que hay, hay puntos irreconciliables eh, de lectura de cómo funciona la sociedad que, que, que no no, eh, no, van a, no se permite, no van a permitir fluir ciertos eh, puntos de convergencia, eh, y, y está bien porque me, me, me parece interesante conocer las posturas que hay alrededor también, de y porque son tan diversas que, que, que la suya, por ejemplo, eh, era completamente desconocida por, por mí. En particular, pero sí creo que cuando, eh, esa, esa, esa, esa perspectiva, no sé si pueda decirse evangelizadora, que, eh, que, que se percibe sea apta para el, para el mundo en el que ahorita nos, nos encontramos. Me parece que eh, hay que, eh, si bien es cierto, hay que abrirse al diálogo y a los cuestionamientos de las otras personas, yo siempre digo fundamental que hay un cuestionamiento. Eh, interno que también que tenemos que hablar sobre, eh, sobre nuestras propias posiciones y de ver cómo, eh, cómo podemos fortalecer los espacios de, de diálogo. Como digo, estamos abiertos completamente al diálogo. Desde luego, no somos irrespetuosos ni violentos. Creemos que la ciencia y la fe van juntas y nos oponemos a toda alteración ideológica que busca subvertir el orden natural, divino, y facilitar todo al artificial. Providencia, pero por otra parte os felicito en tanto que al menos en lo económico no queráis ser rehenes de la izquierda, porque estamos convencidos de los beneficios de la libertad comercial, y no solo por utilitarismo, sino también por convicción moral, ya que digo que el mercado es un mecanismo natural por lo tanto, dicho de nuevo, muy agradecido. Sí, igualmente. Y nuevamente encantado. Espero tener seguir poder seguir teniendo oportunidades en un futuro, bien en este medio o donde corresponda. Muy buenas noches a todos desde La Madre Patria.